Chutis. Chutis. Chutis. Chutis. Chutis. Hola familia, cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chutis por ya la televisión. Y si lo hacemos con la izquierda, también. Chutis. Chutis. ¿Eh? Estoy aquí con mi querido amigo Luis Bolívar, que es cineasta, especialista en sonido, actualmente hace documentales. Vamos a conversar con Luis. Hermano, gracias por estar acá en nuestro programa. Papirri, gracias a ti. Eh, ya te había anticipado. Creo que para mí una entrevista contigo es más un diálogo. Porque eres amigo, eres hermano, eres alguien que, que conozco de tanto tiempo, de tantas cosas. Te, te aprecio mucho. Sé que estás de cumpleaños. ¡Sí! Quería, quería decirte que... Eh, a lo largo ¿no? de, de, de toda la construcción de lo que uno es ¿no? y, uno, y, uno, y uno busca ser también ¿no? te ha pedido pasar con la música Pero uno encuentra cosas maravillosas ¿no? referentes cosas que uno lo impulsan a, a seguir creciendo ¿no? eh, yo vi una película en, en, en mi corta etapa de, de formación los primeros años que es una, una película de, de Sergio Leone Yeah. Que se llama así una vez en el oeste Creo que es una película perfecta Creo que es una película donde balancea todo Todos los elementos necesarios para tener una buena película El guión, el sonido, la fotografía, la edición Todo La producción Y te la quiero regalar ¡Oh, muchas gracias, hermano! ¡Feliz cumpleaños, papito. ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo regalo de cumpleaños! Además, habías traído un vinito, pero ya no hemos podido abrirlo, pero lo vamos a estar abriendo, ¿no? ¡Seguro que sí! Mientras tanto, nos sacaremos nuestro barbijito. Quiero decir a la familia de Chutis que estamos con uno de los mejores sonidistas. Sobre todo, eh, te has especializado más en el sonido del cine, ¿no? Sí. Ahí está ahí más tu, tu especialización, ¿no? Sí, Sí, el, el, el sonido para cine tiene, tiene enormes responsabilidades porque siempre ha sido una de las falencias del cine latinoamericano pero no es única responsabilidad de los técnicos de sonido ¿no? sino que el, el, cine para, el, el sonido para cine tiene muchas etapas ¿no? la creación, el guión, ¿no? cuando suena una película si un guión suena una película suena. Qué lindo, ¿no? Entonces creo que es importante decir, decir eso. Entonces, si tú grabas correctamente una película, entonces tú te enfrentas a etapas de postproducción. Si esas etapas de postproducción están financiadas, ¿no? Y se hacen, entonces tú puedes llegar a, a buenos, a buenos eh, puertos, ¿no? A buenos productos. Eh, hemos explorado, creo que, creo que la responsabilidad de todos nosotros que nos hemos dedicado a eso era justamente explorar todo eso y, y especializarnos y lograrlo. Pero es una tarea que hoy en día todavía sigue siendo tan compleja como esa, ¿no? O sea, seguimos buscando cómo, cómo, cómo lograr finalizar correctamente. Ahora yo te pregunto una cosa que es un tanto elemental, pero nuestro público es familiar. Eh, el sonido, la toma, digamos, del sonido, es muy importante, aunque después puedas arreglarla, digamos, pero la toma es muy importante. Sí, claro, claro. Lo que yo te vaya a decir hoy día no lo podemos corregir, va a ser único. Y la magia que logremos tú y yo hoy día en esta entrevista es única. Esa es la dimensión del sonido directo, ¿no? Esa es la dimensión del sonido latinoamericano. Eh, ¿por qué no hacemos doblaje? Porque no tenemos el presupuesto para hacer películas de más tiempo. Entonces tenemos que lograrlo en la toma, ¿no? O sea, es la toma la que manda. Entonces sí es un tema latinoamericano, sí es un tema de presupuesto, pero no es, no es sinónimo de un cine pobre. Yo creo que es sinónimo de un cine honesto. O sea, Latinoamérica tiene que ver con eso. García Márquez. ¿No? Cuando le preguntaron... No me acuerdo a qué familiar de García Márquez, ¿no? Dice, bueno, el premio Nobel. dicen bueno, yo no sé de, de literatura, pero lo que, lo que escribió se lo contaron. <risa> claro, qué lindo. <risa> claro. No, entonces, es, es eso. Es eso, es, es exactamente eso. Eh, nosotros estamos construyendo con lo poquito que tenemos y creo que debemos ser absolutamente honestos. Por eso nos cuesta más, pero también por eso llegamos a productos mucho más honestos. No. Miren ustedes, porque Luis Bolívar es algo muy serio. Ha hecho películas como, por ejemplo, Olvidados. Ha estado también en también La lluvia, que es una película clave. Después un riff para Lázaro, eh, Lost Kingdoms of Latinoamérica. Has trabajado para Nat Geo. Es decir, has estado también con Juana Guerrillera. Has trabajado con, con San Ginés. Sí, sí, sí, sí. Tres, películas, ¿Tres, tres películas, tres largos con San Ginés. ¿Y qué tal? Cuéntame. No, para mí, para mí... O sea, para mí hablar de San Ginés es volver un poquito antes. Es hablar de Beatriz Palacios. Bien, bien. Primero ella. Wow. Mm. Mm. Qué fuerte. Fuerte, fuerte. Sí, porque... Porque yo creo que Beatriz Palacios es, eh, es la madre de lo que el cine boliviano tendría que apostar a hacer. Si hay alguna ley honesta, cinematográfica, debería llevar el nombre de Beatriz. Porque Beatriz era la persona que producía. ¿Qué significa ser productor de una película? Todo. El premio a mejor película se la dan al productor, no al director. El premio a Mejor Dirección es del director, pero a la mejor película es al productor. Qué interesante eso. ¿Producir una peli? ¿Qué implica producir una película? El maestro es, es además de amigo, es mi, es mi maestro, mi amigo, pero es, es hermano, Jorge. Eh, él no me va a hacer mentir. O sea, Beatriz estaba detrás de todo, ¿no? O sea, Beatriz se vestía de cholita y se metía al campamento de, de siglo XX para producir El Coraje del Pueblo. Y volvía tres días después y Jorge Sanginel le decía, ¿dónde estabas? Le decía, produciendo pues, una película. Esa es la productora. <risa> es, es donde nace la película, ¿no? El director ya le pone como tú, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya le pone ahí... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú tocas una cuerda en, en, en determinada nota? Eso es tuyo. Pero hay alguien detrás de un disco. no Hay alguien que está viendo cómo, cómo eso va, va a finalizar. Antonio Peredo, otro gran maestro, me decía, no importa escribir, escribir es fácil. El tema es quién te lee. El tema es a dónde va a llegar esto. Y eso también tiene que ver un productor. ¿No? Y Beatriz fue absolutamente genial en ese sentido, porque el cine de San Ginés de esa época lo vio todo el mundo. Lo vio todo Bolivia. Tú te vas a un pueblito aquí, en cualquier lugar de Bolivia, y la gente dice, ah, sí, eso lo he visto. ¿Y quién era la autora de eso? Beatriz Palacios. Qué lindo, qué lindo que veas eso. Qué lindo homenaje a Beatriz <risas> Palacios. Me he emocionado también. Vamos a, a escuchar este, este video y ver, porque... Sí, es escuchar un video contigo Porque el trabajo que haces de sonido Es impecable Este de Taipi Taipi Taipiaica Taipiaica taipiaika. taipiaika. Los Sicuris de Taipiaica La magia de estar trabajando hoy en día En el Museo de Etnografía y Folklore. Tiene que ver con algo Para mí muy importante O sea, yo jamás me he visto marcando tarjeta Pero la pandemia nos ha volcado A esa situación, Papir sí. ¿Sí? Tenemos sí. que vivir de algo Ah. además hay más condiciones ¿no? pero bueno, no, no, no es oportuno no es el momento, perdón, para decir eso pero eh, nos vemos enfrentados a un sueldo ¿no? a ganar un sueldo fijo pero qué mejor lugar que el museo de Nogred y uh -huh, uh -huh. ¿no? que tiene una estructura que tiene gente muy talentosa que todos los días está produciendo cosas maravillosas pero que además tiene un ser luminoso al frente, que es la Elvira Espejo. Uh -huh. Entonces, la Elvira me dice, nos han invitado a Taipiaica. Y yo digo, los sicuris de ta los sicuris de Italaque. Italaque está al lado. Taipiaica. Digo, wow vamos, ¿no? Vamos. O sea, si el museo se claro, llama. Una maravilla. Ve, pues, ¿no? Bien. Pero llegando allá, la curiosidad del, del, del cineasta, que es, que es muy importante ese término, ¿no? La curiosidad. Y alguna vez lo hemos hablado contigo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tan curioso tienes que ser en qué etapas de la vida? Uh -huh. Y uno siempre vuelve a cuando era niño, ¿no? ¿no? Y esa y la curiosidad, y claro, yo hablaba con toda la gente y me dice, los sicuris de Italaque llevaron las tropas en el Chaco, ¿no? Con marchas. Y escuché una marcha que nunca había escuchado. Qué hermoso. Estamos con Luis Bolívar, un hermano del alma, trabajador del sonido. Eh, tiene una experiencia muy grande en grabación, además, con Jiawa Música y producción de documentales para Telesur. En el caso del video que vamos a ver ahora sobre la banda Popó, tú me decías, la escucharemos, ¿no?, en, en silencio, ¿no? Esta es una grabación que hiciste ahí, ¿verdad?, en el estudio. Sí, sí. Es un proyecto de Gustavo portocarrero que me habló y me dijo, vamos ahora a hablar de La Popó. Y le digo, La Popó. Desde que yo tengo memoria musical, ¿no? Siempre me ha fascinado La Popó. Siempre me ha fascinado el carnaval, la música, la banda, los bronces ¿no? O sea, la dimensión. ¿Tú ubicas cuando estás tú, cuando niño, en la casa, ¿no? Jugando en el patio, trompo, bolitas. Y, y, y pasaba el, el bolero de caballería enterrando al, al vecino, ¿no ve? Y salías. Corriendo a la puerta y dices, ¿no? ¿Qué, qué, qué, banda, ¿qué ¿no? te fascinaba? Claro. ¿El muerto? Sí, probablemente. La banda. Claro, claro, claro. <ríe> la banda, ¿no? Uh -huh. La banda, la muerte, lo que significa. Y después, claro, vas, vas construyendo más historias y vuelves a, a la guerra del Chaco y a lo que ha significado, ¿no? ¿Sabías que entre las trincheras del Chaco, paraguayos y bolivianos, se gritaban y decía, oye? El tema que has tocado ayer, cómo se llama, ¿no? Qué hermoso. Se llama, tocalo, ¿no? ¿Qué notas son? Y, y, y tocaban entre las trincheras y cuando acabó la guerra, los dos ejércitos salieron, se abrazaron, se reconocieron indios, se reconocieron hermanos y se abrazaron. Qué lindo. El pueblo. El pueblo. Uh -huh. Entonces, el, la banda, ¿no? La banda tiene que ver con eso. O sea, para mí, tú me hablas de banda y, y la morena del caporal, o sea, sí son importantes, pero el bolero de caballería me rompe, me rompe el alma. Entonces, era la popó y lo que grabamos era en el estudio con el Abro Montenegro, la banda popó, el Abro le puso el nombre, el silencio del bronce. Qué bello nombre. Hermoso. Silencio del bronce. Y lo que se logró fue algo espectacular. Eh, enorme. Yo le pido a la gente que cierre los ojos y que escuche y que piense en la gente que se ha ido. Quiero mencionar al Jaime Junaro uh -huh. Hermano, hermano mi, sen ¿qué? mi sentido homenaje a él, porque no lo pude ver los últimos años de vida, pese a que me él me lo pidió, no lo pude ver, pero creo que se dio mucha gente, creo que todos quienes están ahí detrás y quienes estamos aquí. Y todos, creo que se nos ha ido mucha gente, es una pandemia mundial, y sea, son los, los, los números son pues horribles, ¿no? son millones de personas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces pongámosle una historia, pongámosle un nombre, un rostro a todos esos números y que este y que este bolero de caballería sirva, sirva para acordarnos de todos ellos. Vamos ahí. Okay. Atentos, maestros. Ah! estamos con mi querido, mi querido amigo Luis Bolívar. Está también de docente. Él está dando todos sus conocimientos. Creo que Cuba también fue importante para ti, ¿no? La no, formación. total, total. No, Cuba es todo. Cuba es la madre de muchas cosas. No, sin Cuba, definitivamente yo no estaría aquí, hablando contigo. ¿Fue realmente te marcó. No, sí, yo, no, yo, yo, yo pienso que la escuela... Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, así se llama, la ICTV, uh -huh. creo que ha formado generaciones muy bellas, ¿no? Con la honestidad de pensar en cine latinoamericano, no cubano, ¿no? Uno creería que eh, vas a Cuba y tienes que hacer un cine revolucionario y tienes que hablar del che, ¿no? Nada más, nada más lejano a ello. Yo creo que es un cine absolutamente eh, cuestionador, ¿no? El cine cubano cuestiona. Fresi y Chocolate, no sé si las has visto. Claro que sí. ¿No? Eh, después de fres y Chocolate hay, hay, hay otro país, ¿no? Uh -huh. Se empiezan a conversar de un montón de cosas. Y yo creo que el objetivo del, del, del, del cine es justamente ese, ¿no? O sea, aunque sea una revolución socialista, aunque sea una revolución que, que baja de la Sierra Maestra, jamás te puede cortar las alas y jamás te puede decir qué hacer. Y creo que esa es la fuerza del cine latinoamericano, que debemos cuestionar y debemos cuestionarnos antes, ¿no? Uh -huh. Para poder decir las cosas que queremos decir. Y gracias Cuba, ¿no? Gracias a la Revolución Cubana, a Gabriel García Márquez y a toda la gente que hace posible ese proyecto enorme. Porque sí, sí, a mí me ha definido muchas cosas. Y hoy día soy docente en la escuela, Estás de docente, ¿no? Sí. sí, obviamente por la pandemia se han retrasado tiempos y cosas, pero no veo el tiempo de volver y, y, y retransmitir todas las cosas que, que he aprendido ¿no? y que las he reaprendido para poder así, para poder seguirle aportando a esas nuevas generaciones eso que la escuela me ha dado, ¿no? Querido Luis, te agradezco mucho por la entrevista, has marcado cosas muy, muy importantes, no sé, tal vez... ¿Quieras agregar algo más antes de que yo te lo cante una canción? Um, lo que pasa es que contigo, Papi hay muchas cosas pendientes. Sí, es verdad. No, así es como que... Sí, digo, sí, te acepto una entrevista, pero... Eh, cuando nos sentamos a pensar en las cosas que tenemos que hacer? <risa> Falta eso, ¿no? Falta eso. Entonces sí. yo creo que el, el, el deber de todo, de, de, de todo creador es, es justamente eh, empezar a empujarnos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué más? Eso. No importa que hagamos algo juntos o no, no importa, pero a mí, a mí siempre me pasa eso, ¿no? Digo, estoy pendiente de lo que haces y digo, me encantaría estar ahí detrás con mi camarita aunque sea como... como voyurista, ¿no? Así como... <ríe> como espía, ¿no? Así de... No está yo, haciendo? Yo, Creo que es importante. Es muy importante. Y, y creo que estamos dejando pasar la Matilde Casasola. Sí. ¿Te imaginas sí. si hubiera tenido alguien con su camarita atrás? Es verdad, es verdad. O sea, no esto. pues... <ríe> Ahora, yo, yo quiero agradecerte antes de cantar porque realmente tú has hecho una labor muy importante el año pasado. Ha sido un año muy, muy tremendo. Yo te veía siempre eh, difundiendo. Has hecho un video sobre la masacre de Sencata con una posición tan sólida, tan firme. Yo te agradezco, hermano querido. Nos has levantado a mucha gente que estábamos abajo. ¿Mm? Gracias, hermano. El deber nuestro es... Si, si, si, si tu herramienta, como la tuya, la guitarra, es la cámara, ¿Dónde más tienes que estar, pues? <risa> querido, hermano. Que es donde es el registro. Por Muchas eso, gracias. Por eso menciono todo lo que menciono. Gracias, querido Luis. Y me vas a hacer cantar una canción que no la canto hace años, que es un bolero de caballería, wow. que tú hablabas, ¿no? <risa> <risa> que se llama La Necrológica y que empieza con un recitado. En la paz del Señor y asfixiado por las buenas costumbres, ha dejado de existir un grandioso amor. Sus restos son conservados en cualquier domicilio donde la pasión sea cosa del pasado. Sentados en la vereda vemos pasar al cajón y los amigos lo llevan cansados hasta el panteón y un cura de mi colegio le regala una oración me impresiona tu mirada silbas una canción no se te mueve ni un pelo Cristiana resignación Ante el cadáver nuevito De nuestro grandioso amor La banda está tocando La marcha de Boquerón A pura firmas, nichos y enterrados, y el aviso del periódico lo hará mi hermano mayor. Luego vienen los discursos curador y mis tías solteronas se pellizcan de emoción yo me tomo un coctelito para curar el dolor nuestro amor ha fallecido del dulce olvido que la paz de los infiernos le espanten los gusanitos y que de la tumba le nazcan grandes flores espinadas porque amores verdaderos, futuros gloriosos. Porque amores verdaderos, futuros velorios Hermano. Gracias querido. Gracias por todo. Chutis Chutis Chutis Hola ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Chutis aquí por Avialala estoy con mi amiga Nina Uma, Nina Uma bienvenida ¿Cómo estás? Bienvenido también a este espacio que... ¡Qué lindo! Creo que es bonito encontrarnos. Bienvenido a este encuentro también. Claro que sí. Es increíble que te estoy conociendo hoy. Sí. No sé qué ha pasado, pero no, no, no nos hemos podido encontrar en el arte tampoco, ¿no? Tampoco. Bien. En sí, nuestras pasó. agendas ocupadas, debe ser. Sí. Nos vamos a sacar el barbijito. Siempre con estas medidas de bioseguridad. Querida Nina Uma, ¿cómo estás afrontando este tema del virus? ¿Cómo ha sido tu vida en esta época tan dura, el año pasado? ¿Cambió todo? Sí y no. Bien. Porque, mira, eh, creo que una de las cosas vitales era no tener miedo. El miedo, desde un punto de vista científico, lo que hace es bajar tus defensas, porque el, cuando tienes miedo el cuerpo empieza a producir cortisol, ¿no? Entonces, y el cortisol lo que hace es matar tus glóbulos blancos, entonces algo que teníamos que hacer todos es tomarlo con calma, entonces... He apagado casi redes, eh, televisión, todo eso, porque eso te ponía en una situación así de, no, no quiero saber de esta vida, ¿no? Y más bien me he dedicado a pintar botellas plásticas, reciclar cositas, inventarme juegos con mi guagua, eh, cuidar el pequeño jardín que tengo, o sea, armar... Otra cosa, ¿no? Y, y ver qué cosas más podía así, que sé yo, empezar a ordenar cada rincón de mi casa, ver qué falta por limpiar, qué hay que deshacer, viendo eh, estas cosas también articulando con redes como la red de la diversidad, digamos que estaban ahí ellos impulsando mucho los, eh, las redes de cuidados donde podíamos ver cómo ayudar a la gente. Digamos que en esta situación se encontraba algo aislada y necesitaban víveres y eran eh, gente que vive al día a día y si no podían salir, entonces, ¿qué se hacía? Uh -huh. Entonces, ahí un poco he estado, digamos, moviéndome, cuidando mucho el tema de la alimentación, porque es otra de las cosas que son claves dentro de la uh -huh. salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, comiendo sano, eh. ...viendo siempre de tener nuestras plantitas... ...en nuestra casa, nuestras hierbas medicinales... ...así que con eso hemos estado súper tranquilos... ...vamos a conocer a Ninauma... ...Ninauma nace ¿dónde? ...en la ciudad de La Paz, el año 1975... ...en La Paz, ¿eres sí. paseña? Eh, ...de nacimiento... De, ...de corazón soy alteña, definitivamente... ...¿tú crees que son diferentes La Paz y El Alto? ...sí... O sea, hay, hay una marcada diferencia en este último tiempo, ¿no? Eh, inicialmente éramos una ciudad entera, la Ciudad del Alto nace como un, el rebalse de la Ciudad de La Paz, pero yo creo que se ha ido construyendo una propia dinámica en la Ciudad del Alto, ¿no? La Ciudad del Alto ahorita es más grande que la Ciudad de La Paz, tiene más habitantes que la Ciudad de La Paz y creo que... También se está alimentando de ajayus con toda la energía que nos llega de las comunidades. Porque de todo ese sector, digamos, más andino y la conexión que tenemos también con el resto del país, al primer lugar donde llegan es a la Ciudad del Alto. Entonces, eso le, le va alimentando, digamos, otros ajayus. La Ciudad del Alto, por ejemplo, es una de las ciudades que más ferias tiene a nivel nacional. Claro. O sea, claro. en cualquier zona, en cualquier barrio, vas a encontrar en la semana de tres a cuatro ferias cerca de tu casa. Maravilla. Seguro. No, entonces. Ahora, tú naciste en La Paz, uh -huh. pero te fuiste a vivir al Alto. Sí. ¿Y, y cómo fue? ¿Hiciste el colegio, la escuela en el Alto, todo? No, mira, no. yo uh, ya grande me he ido a la a la ciudad del Alto, más bien eh, ha sido más o menos como que gracias a mi impulso, ya, que a mi familia se ha ido al Alto. Yo la primera vez que he conocido el Alto uh, tenía que ver con la Huayna Tambo, tenía que ver con una parroquia donde se trabajaba mucho la teología de la liberación, que es la parroquia Sagrado Corazón de Jesús ahí en Villa Dolores. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención allá es que un domingo de Ramos, donde yo conocía esta parroquia, y cuando se lee la, la traición de Judas a Jesús, han hecho así como un sociodrama donde estaba el máximo ejecutivo de la COP era Jesús. Y su mesa directiva, eh, cada uno tenía sus 12 discípulos, ¿no? Yeah. Y el que lo termina vendiendo al ministerio de gobierno es Judas. Entonces, para mí eso ha sido así como un qué detonante de, de decir, wow, aquí estaban sucediendo otras cosas, está dando otra dinámica y más con lo que es la huayna tambo, ¿no? Yo quedé encantada con este espacio y subía varias veces al alto y y al final mi papá ya tenía reunido un montito así de plata y qué hacemos? Compraremos casa, porque después entonces vivíamos en anticrético. Yeah. Y yo me parece genial, pero. Vámonos al alto, es genial. El alto, además que hay muchas plazas, muchas más que en la ciudad de La Paz. Las conves, lo convenciste a tu sí, papá, a tu familia. Sí, sí, Vente para ir al la alto. Paz al alto. Sí, y sí. fue una buena decisión. Sí, yo creo que sí, porque digamos que. La Ciudad de La Paz tiene su ajayo, tiene sus hermosas montañas, sus achachilas ahí presentes, pero en la Ciudad del Alto también puedes encontrar un montón de cosas muy lindas. Y creo que me ha ayudado mucho a encontrar mi camino en la Ciudad del Alto. Bien, bien. Tu camino eh, como música, como artista, pero también como militante de causas, ¿Empiezas a desarrollarla en, en Guaynatambo? ¿Cómo es? Sí, sí. Yo creo que la Guaynatambo ha sido uno de los elementos súper importantes para que yo tenga el camino que ahora tengo. No todos tenemos la oportunidad de, como quien diría, de despertar. Hasta que yo estaba aquí abajo, no conocí el alto ni, ni la Guaynatambo. Tenía como que nuestro proyecto de vida que nos enseñan en el colegio, ¿no? O sea, tienes que terminar el colegio, estudiar en la universidad, tal vez diplomado, masterado, doctorado. Te casas, tienes hijitas y vives feliz para siempre. <risa> Así más o menos es sí. como, digamos, la mayoría uh, traza el proyecto de su vida. Uh -huh. eh, yo, con la huayna Tambo, eh, he descubierto otras cosas, he empezado a analizar otras perspectivas. Además que eh, tuve una experiencia muy cercana con niños, adolescentes, jóvenes que eh, viven en la calle, que están en situación de calle, que están en los albergues. Y esa fue como que una cosa así muy, muy dura, así, ¿no? como un sopapo pues así de ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que yo en todo este tiempo no me haya dado cuenta qué es lo que está pasando, y empiezas a analizar y a pensar, ¿no? O sea, de cómo esas guaguas terminan en esa situación. Conoces a detalle cada una de las historias y te das cuenta que esto es producto de todo un sistema mucho más grande, que no tiene que ver nada más con decisiones o elecciones personales, sino que tiene que ver con estructuras económicas, políticas, culturales, que nos están atravesando y que están haciendo que nuestras dinámicas sean así. Ajá. Uh -huh. Y yo, o sea, tenía un sentimiento tan grande de impotencia, de, de decir, no puede ser, o sea, yo ya no podía, como quien dice, vivir feliz sin que mi vida no tenga que ver con cambiar esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso me conecté mucho más fuerte con la Huayna Tambo. ¿Y cuándo fue que tu primera actuación o cuando dijiste quiero actuar o cantar? Eso es bien chistoso, <risa> porque eh, por mucho tiempo mi pareja ha sido Abraham Bojorque Ucamao Ike. Ah, tu pareja, Ucamao Ike. Sí, sí, ¿Cuán, sí, ¿Cuántos años estuviste con él? Más de cinco años hemos estado juntos, ¿no? Viviendo en el alto. Sí. Ya. Y entonces, eh, el tema es que yo siempre revisaba con él sus letras, analizaba una cosa, no, esto deberías sacar, esto deberías poner, deberías hablar de esto, ¿no? Entonces alguna vez yo me animé a escribir una canción con la temática del agua que iba eh, quería que él cante en octubre de 2007 en un festival que se llamaba octubre azul que se hacía en la feria dominical del prado era toda una semana lo organizaba la fundación solón y entonces yo quería que él cante mi canción porque yo ay, yo qué voy a cantar nada que ver yo imposible o sea, nada. Na, nada nada nada sí. ni en la ducha digamos Sí, así, no, no, yo no voy a cantar ya. Y la cosa es que cuando, así como en este papelito se lo he escrito para el Abran Le hecho dicho, aquí está, así, escrito, canta mi tú canción la, Tú la letra Sí, hiciste sí, la letra. entonces, canta pues mi canción El Abran ha visto así, con su cara de, ay, ternurita Me ha dicho, yo no voy a cantar esto Y yo, ¡Oh! no, algo, algo malo va a suceder aquí, estaban no? <risa> <risa> <risa> me así, encendido ah. y le he dicho ah, no vas a cantar mm. dame una pista que siempre es hacer rap y él sí sí me ha dado una pista y luego yo en mi casa era, Ay, yo no sé hacer rap qué voy a hacer qué voy a hacer pero no pues empezó a escuchar y a practicar y a aprenderme de memoria porque además no es que tenía mucho tiempo tenía como una semana para aprenderme y subirme al escenario wow. o sea no era que tenía al año lo voy a hacer, no tenía, porque ya había dicho, ya pues me, me iba a presentar en ese festival, ya. Y lo lindo eh, es que cuando me he subido a un escenario, y tú lo debes saber muy bien es que estableces otra conexión con la gente. Es una conexión mágica. Yo digo mágica porque no es lo mismo que te escuchen bla, bla, bla, bla, bla, bla hablando horas de horas a que te escuchen cantando. Claro. ¿No? Entonces, claro. ahí para mí ha sido como descubrir todo un tesoro eh, de ya sé cómo puedo cambiar el mundo y hacer que la gente piense. ¿No? Entonces, eso aparte... Fue el 2007. Exactamente. En ese octubre, festival. 2007, en ese festival... ¿Y cantaste con él o solita? No, solita, porque él no ha ido a ese evento. Él precisamente sí. se fue a unos talleres de rap que estaba dando en Guanuni Sí. Y no, pues yo he cantado ahí con dos cuates que se han animado a subir. Y ya, ya no, no tengas miedo, nosotros vamos a estar a tu lado diciendo, ajá, yo, yo, así, dos cuates, así bien bonitos que ni sabían mis letras, solo decían, ajá, ni Nauma, yo, yo bien lindo. No ve para que no tenga yo miedo, además. apoyándote. Sí, sí, sí, bien linditos esos mis dos cuates. Y, y creo que ese es, digamos, una de las cosas que ha marcado mi vida, mi camino. Porque a partir de eso, pues, he llegado a conocerme. Porque para escribir una canción, tienes que tener, pues, todo un proceso introspectivo. O sea, mirar qué está pasando afuera. Claro. Pero... También, o sea, ¿vos qué piensas sobre esto? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está produciendo todo esto? Y, y eso me gusta mucho, poder compartir estas reflexiones que las vamos escribiendo con la gente y, y creer, no sé si ilusamente, pero que eso puede ayudar a que la gente cada vez empiece como que a analizar, a pensar. Porque solamente cuando la mayoría de la gente pueda analizar y pensar realmente hacia dónde estamos yendo como humanidad, los cambios se pueden ir dando. Excelente. Si seguimos en nuestra lógica de estudiar en el colegio, en la universidad, tener hijitos y vivir felices para siempre. Otra es la historia. Otra, otra va a sí, ser la historia. Sí, ¿no? Y este es. año ya lanzo mi disco, el Uiwiri. Uy Uyguiri. Uyguiri. Uy Uy ¿Qué significa? El que cría la vida. Ya. Eso significa, Uy -Wiri. ¿no? Los Uiwiri son Ahayus que viven principalmente en las montañas, en los cerros, y son los que crían la vida, ya. pero todo cría la vida, o sea, no es que son solo ellos, ¿no? ellos más bien nos habitan, nos acompañan para seguir criando la vida, la música cría la vida, esta plantita, aunque sea de plástico, también uh -huh. cría la vida, este escenario, este programa, las cámaras, ¿eh? agua, nosotros, una piedrita, todo cría la vida dentro de las cosmovisiones andinas. Entonces este disco reúne varias canciones que también intentan criar la vida, que quieren aportar en estos procesos reflexivos que son vitales. Magnífico. Y, y la canción se llama Uyuyiri. Uy Uyuyiri. Uy Uy. Uy entonces este videoclip del nuevo disco de Nina Uma acá en nuestro programa Chutis. ¡Chutis! Guayna, Potosí, Mururata Todos los días cuando caminas alegría y los devados miras Lugares sagrados con ancestros Conversamos con yaciris en en el camino consultamos Nuestras ofrendas seguro en agosto Ofrendamos en noviembre a los muertos Con pancito, caña y frutas Esperamos a nuestros muertos Con pancito, caña y frutas Esperamos sagrada, aunque al rico no le agrada. Ella trae sabiduría ancestral, es medicina y ritual. Fuerza para trabajar, la palabra puede invocar. Estos son algunos saberes que te ayudan a saber quién eres. Estos son algunos saberes que te ayudan a saber quién eres. Cría vida, cría vida, tierra que camina, tierra que camina. Chetis. Chetis, Chetis, hermana. Quería preguntarte sobre Abraham. Yo no lo conocía Abraham Bukamau y que ha dejado una huella muy grande. Eh, he visto una película sobre él también que es muy emocionante de un sí. hermano ecuatoriano. Sí. ¿Qué pasó al final? Él, él, él fue, digamos, hizo un trabajo social importante. ¿Y de golpe aparece accidentado? ¿Qué es lo que pasa? Sí, fue un accidente. Eh, fue precisamente la flota El Alteño, quien en medio de la nieblina le ha, le ha golpeado en la madrugada. Y ellos mismos fueron los que hicieron la denuncia, el bus paró, pero lamentablemente ya con ese golpe eh, Abraham había perdido la vida. ¿Y él estaba caminando por ahí? Sí. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y era de noche y no...? Era casi de madrugada, pero es que con la nieblina no se ve siempre bien y... Bueno, pues, ha sido yo creo que una de las pérdidas más terribles para... Para... Toda la movida, digamos, rapera, porque justo oh, ya estaba a punto de presentar el, su segundo disco, ¿no? Uh -huh. y, y el segundo disco tiene canciones muy power, están así como que o sea, ya o sea, más grabado. sólidas. Sí, ya. pues, o sea, ya tenía así la maqueta y todo, porque el disco lo produjo con Álvaro Montenegro, uh -huh. ya estaba así... ...listito casi para salir, algunos pequeños detalles, arreglos que tenía que terminar de hacer el Álvaro... ...pero ya estaba hecho. Y fue triste porque no logró presentar este disco, ¿no? Con la Huayna Tambo hemos hecho la presentación del disco póstumo, digamos, ¿no? Uh -huh. A, al año que ha fallecido él. ¿Y tú estabas con él de, de pareja? Sí. ¿O era tu pareja cuando falleció sí. Así muy duro para Ay, ti. Ay, no, prefiero no hablar de ese tema ya. Claro, no, es claro. una cosa así muy triste, muy dolorosa definitivamente, porque es, creo que, una de las cosas que uno tiene que aprender, la fragilidad de la vida es, creo que este tiempo todos hemos aprendido, mm. que un día puedes estar y al otro día no. No, claro. No, entonces creo que eh, momentos como este te, te ayudan a... A saber lo valioso del presente, ¿no? De lo que estás haciendo hoy, hoy día. Que no vale la pena pelearse, por ejemplo, ¿no? A veces hay gente que tiene así rencores de años, de no sé no qué. Que no se hablan. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? No tiene sentido para mí tener esas discusiones, esas peleas. Eh, lo mejor es estar en paz con todos Mientras se pueda. Mientras y se pueda. mantener las distancias, si es que... Así tiene que ser con quien se pueda también, pero estar en paz con uno mismo creo que es una de las cosas importantes dentro de esta vida. Disfrutar de esos momentos de risa, de alegría, de música, de encuentro, en vez de estar ¡nhi! así peleando, no vale la pena. Claro. ¿Qué año murió, Abraham? El 2009. El 2009. Sí. Claro, ya son... 11 años, más o menos. Un poquito más. Un poquito más. Sí, ya van a ser 12. El 2019 también hicimos un concierto homenaje a él. Ya. Yeah, yeah. eh, precisamente, o sea, ya me doy cuenta, 2019. Oh, oh, son 10 años de la muerte de Labran, no puedo creerlo. Claro. ¿no? O sea, para mí era así como que algo hay que hacer este año. Entonces ahí empecé a como que a, a mirar qué podíamos hacer. Yo ya tengo una banda, o sea, no canto solita. Canto solita también de rapera con mis pistas, pero eh, a partir de 2017 decidí conformar una banda también, porque tienes mucho mucho power, así, batería con bajo. batería, bajo, guitarra, en teclado, vivo. en vivo, es otro feeling, claro, <risa> definitivamente. Es diferente, ¿no? Es diferente, entonces, como ya tenía la banda con, conformada, les digo, ¿saben qué? Creo que amerito, o sea, son 10 años, casi nadie conoce el segundo disco de Labrán, y muchos ya se estarán olvidando, y además, ¿sabes qué? Hay como que... Mm. Un acuerdo, aunque no esté escrito ni nada. Pero ningún rapero tiene que cantar las canciones de otro rapero. Porque la clave de los raperos es que escribas tus líricas y digas lo que estás o, así como que sintiendo, pensando, ¿no? Entonces es así como medio sacrílego que hagas la canción de otro, porque eso es así como que no tienes ideas, no sabes pensar, entonces, ¿cómo puedes decir que eres rapero? <risa> o no es como en los otros géneros que puedes seguir cantando los covers de no sé qué y de quién y no sé qué. En el rap no se debe hacer Es eso. tu letra. Es tu letra, porque ahí está, digamos, tu potencial. Yeah. En cómo armas tus rimas, en cómo las dices, en cómo las plasmas, entonces yo he dicho ya, pues o sea, por eso nadie canta sus canciones, pero yo voy a cantar porque ya no esté Labran y su disco es genial y sus canciones son geniales. As y, y son casi mías porque casi yo le explicaba también. También, también <risa> estás también, tú ahí, claro. también estoy yo en esas canciones, así que no me vengan a molestar, Claro, no, no era tan... Sí, o sea, yo he dicho, y que ni se atrevan a decirme nada, ¿no? Además ah, que... mira canciones en esta, eran? Eh, mira, ahorita no disco. tengo el dato, pero creo que, que son entre 10 o 11 canciones. Y las has cantado tú Sí, en las ese hemos homenaje? cantado porque, ¿sabes qué? O sea, en esta etapa, el Abraham, cuando estaba haciendo justo este disco, le pasó lo mismo que a mí. De, quiero una banda. Y hablábamos de eso, ¿no? De que él quería tener su banda y de sus sueños y de estas cosas. Y al final, él no logró armar su banda. Yeah. Y yo decía, Uta, qué jodido. Debe estar así como que... Con algo ahí también atravesado de que no he logrado conformar mi banda, no he presentado mi disco. Uh -huh. Uta, no, debe estar capaz con eso pendiente. Lo haremos, yo lo voy a hacer. También ha costado un montón aprenderme sus letras porque no escribimos poquitito los raperos, son hojas de hojas. Real, todo y relato. así, y memorizarme y, y todo eso. Y lo lindo fue que además, o sea, en todo ese camino que tuvo el Abrán. Eh, él hizo contacto con mucha gente del mundo artístico, ¿no? Y yo quería precisamente invitar a esa gente para que también estén presentes en la presentación de este disco. Eh, eh, ese día en el Teatro 6 de Agosto hemos debido ser más de 60 músicos. ¡En wow. escenario! que salíamos, entrábamos y, y ha sido un encuentro así maravilloso. Para mí eh, ha sido muy lindo y... Hacer este homenaje a Okamauike y también necesario, ¿no? Para que la gente vuelva a acordarse de sus canciones y, y sigan ahí, porque las canciones están para eso, ¿no? Para claro. que, que sigan fluyendo, sigan trayéndonos eh, estas reflexiones que son tan vitales. Y dime, tú decías que son pocas las raperas. Sí, o sea, no puedo decir que no hay, pero somos pocas, somos pocas, más o sea, son raperos, más, son, o sea, te digo si encuentras fácilmente aquí en La Paz más de 400 raperos, ah. o sea, hay hartos, yeah. pero no sé si en La Paz llegaremos a 20 o 30 raperas, por ejemplo. Yeah. O sea, hay una diferencia considerable. En el alto también. En el alto, o sea, es así, yeah. ¿no? Y entonces, por eso para mí era importante impulsar nuevas propuestas femeninas y que las tengo que seguir haciendo. No tenemos que seguir haciendo talleres con más compañeras, porque las reflexiones, o sea, solamente que se sienten en el taller, y empiecen a hacer la tareita, como quien dice, de las canciones. Uh -huh. Eso ya es un gran paso. O sea, más allá de que sigan o no sigan cantando, de que no siempre estas canciones vengan desde una lógica más individualiza de yo te quiero, yo te amo, yo estoy sufriendo, no puedo vivir sin ti. Sino de mirar más allá qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en ese taller que te contaba sí. de las hispallas la tarea principal lo que tenían que hacer era hablar con su abuela, con su tía, con su mamá con su casa era cualquier mujer que tengan cerca pero que sea mayor que ellas y que les pregunten cómo eran sus sueños cuando ellas eran jóvenes habían estudiado no habían estudiado cómo eran sus novios qué les decían en su casa cosas muy del cotidiano no y haciendo esto ha, ha ayudado a que muchas de las compañeras que han participado sepan de cómo era la situación de las mujeres hace años atrás y qué cosas hemos avanzado. ¿no? Bien. Qué elementos de racismo todavía estaban presentes. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno de los testimonios de una de las chicas que decía, no puedo creer. Mi mamá, cuando era jovencita, llegó a la ciudad, entró a trabajar en una casa y la señora le pegaba con la olla en la cabeza, le jalaba de las trenzas, le decía, Emilia Sonza, ¿cómo no vas a saber manejar estas cosas?, o sea, cosas así Su mamá, diga. Eso le ha pasado a su mamá. Y, y a veces, claro, pues, o sea, cosas tan dolorosas no te animas a contar fácil. Pero eso ayuda a entender también todos los procesos históricos que hay en el país, ¿no? Bien. Entonces, eso ha servido para que cuando compartíamos, porque era ella con toda esa reflexión, pero al contarnos a toditas ya en qué había pasado, o sea, todas... No puede ser. Claro. Porque a veces te olvidas, o sea, la modernidad, lo urbano, claro. la ciudad, o sea, te hace creer que eso pasó hace cientos hace de años, claro, años atrás claro. y que ahora no pasa, uh -huh. ¿no? Y, y no que, es así. Y no es así. No es no así. Es así. Entonces, ayuda a entendernos, a saber cómo conectar, cómo mirar, cómo pensar y qué hacer de, un, de tu vida misma y que, si te animas a escribir, ¿de qué deberías hablar? Bien, vamos a, a pedirle a Nina Uma. Uma es agua, ¿no ves? Sí. Y Nina es juego. Fuego. Tú eres fuego, agua. También. Oh, qué lindo, sí, qué lindo. Sí, ¿Y sí, quién sí. te puso el nombre de Nina Uma? Yo. Tú, yo, tú sí. te has bautizado. Yo he dicho así, cuando he empezado a rapear, o sea, tú tienes que poner tu nickname, ¿no ves? Y entonces he dicho, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Y yo quería que sea en Aymara, porque es importante ahora. Tú hablas Aymara. Muy poco. Yeah. El que habla bien es mi papá. Yeah. Así que uh -huh. en varias de mis canciones el que intercede es mi papá. Yo, papi, esto es escrito como se dice, esto quiero hablar, esto quiero te decir. Te ayuda, te ayuda. Claro, claro, claro. He aprendido muchas cosas al lado de él, además escribiendo y haciendo las canciones. Puede entender más que antes. Yeah. Pero es pues todo un mundo, es todo es... un mundo. Entonces decir que yo hablo a Todavía. Todavía. Todavía. Falta un poquito, pero ya vamos en... Pero crisis. vas avanzando. Sí, sí. Vamos. Todas las veces vamos avanzando con esto. Bien, Nina Uma es toda una líder, una artista... Vamos a pedir así, hacer un ejercicio medio extraño. No lo hemos preparado. Improvisaremos algo para terminar. Ya, pues. ¿Qué te parece? Tú dime, ¿qué quieres que yo haga en la guitarra? ¿Tocas guitarra? No. Nada. Debería aprender, ¿no? Deberías, <risa> claro. Yo te puedo dar clases, claro. Bueno, dime, ¿qué es, ¿qué es lo que debo hacer? Yo te hago una base y tú improvisas. No, pues vos cantate alguito. Ya. Eso es lo rico del rap, ¿sabes? Ya. Que la clave de los raperos pueden... Cantar sobre cualquier beat. Perfecto. Así que tú haces algo, alguna de tus canciones, cantas y luego yo le meto igual al beat. Perfecto, es una cuya vadita, me acuerdo, que habíamos hecho una vez. Esta. Si me dejas, si me cambias, yo sí que no voy a morir. Si me dejas, si me cambias, yo sí que no voy a morir. Más por siempre, más ahora, me pondré bien churro a vivir. Más por siempre, más ahora, me pondré bien churro a vivir. Todito, todo este tiempo que te regales sin medir. Todo a disfrutarlo, yo sí que no voy a morir. fuerza. Mis un hombros disfrate el dinero que lo desde sin medir, todo a disfrutarlo, yo sin él no voy a morir. Aquí presente. Cantando esta canción, vivo en un lugar muy, muy, muy, muy alto. Que precisamente es la ciudad del alto, ciudad compleja. En medio de la diversidad, no se compleja el ateño con su sueño, convivir, vivir creativo, sobreviviendo día a día. Si no me creen. Pregúntele a la tía de la esquina, la lucha por la vida es cada día la feja, No piensen que está cerca a la oreja, a ella pocos lugares se le asemejan. Acá, acá está concentrado el comercio informal, muchos habitantes somos puntos gigantes. Haciendo correr a presidentes maleantes, que quien contra el pueblo se levante. El alto en la batalla, batalla, nadie es. nos calla, nos calla, el alto. En la batalla, batalla, nadie es. nos calla, nos calla. De aquí representando a la ciudad de la uma una en acción, mujer revolución. Robo, po, po, po, po, po, po, po, po. Si me si me cambias, yo sí que no voy a morir. Si me dejas, si me cambias, yo sí que no voy a morir. Yo sí que no voy a morir amor a ¡Fuerza! Pues, ¡Nina Uma, ¡Gracias, hermana! ¡Chutis!